cuenta de 321, amigas y amigos de Cartago, bienvenidos a otro encuentro en estas este, soleadas mañanas, tardes, noches neuquinas. Todavía tenemos algo de calor eh, dando vuelta en la ciudad. En un marzo por demás conmocionado, eh, se nos vino encima el conflicto en Ucrania, se nos vino encima el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se nos ven encima ajustes, acabo de escuchar que no sé cuánto se puede ir el pan. Todo eso, imagínense, para un programa que apenas llega a los veintipico de minutos y nos quedamos siempre con hambre de, de contar más cosas. Lo que sucede es que también hay cosas muy importantes para nosotros que no queremos delegarla por lo urgente, que es este, eh, el impacto y la sangre de la ciudad, el, la vivencia de una ciudad que pareciera tan joven por momentos y por otro lado eh, sigue siendo una ciudad... Este, con, con un aire este, de letanía. Creo que algo de eso está reflejado en el trabajo que hace el rulo hace más o menos 68.000 años. Más allá de que sos una persona con mucha jovialidad eh, y que puedo dar fe de eso, ¿no? Digamos, hace muchísimo tiempo que sé eh, de tu trajinar. Bueno, nada, gracias por estos minutos y, y, y contanos en qué andás, luego qué andas haciendo. Bueno. ¿Cómo va, Pablo? ¿Qué haces hasta ahora que no estás trabajando? Saludos a la, a la... no digan nada me escapé un ratito para poder charlar con, con Pablo y con ustedes así que nada, andamos presentando como decía Pablo me dedico a hacer un montón de cosas pero hoy puntualmente la idea es hablar de Allende que es el, el segundo disco de las muertes comunes, banda que integro que está compuesta por músicos veteranos de, de la escena neuquina ...que tenemos más de, de 20 años tocando y que antes de la pandemia decidimos juntarnos... No, ...no nos habíamos reunido nunca a tocar, más allá de que éramos amigotes de, de la escena... ...y antes de la pandemia nos juntamos, le pusimos Las Muertes Comunes, un nombre... ...como un poco de, desde la Providencia, ¿no? Porque claro. dos meses después, nosotros nos, nos formamos en noviembre del 2019... Eh, ...unos meses después el mundo se llenó de muertes comunes y bueno, y decidimos que era un buen nombre para acompañar este, este momento histórico. Eh, o sea que la, la idea es, eh, es precisamente más que nada el verbo, no el apellido. Pues yo flasheé con el apellido, digo que... Con, con, no? con el disco Allende. En realidad es un juego, eh, el anterior disco se llamaba... Es un, es un apellido, ¿no? Fuertísimo. Se llamaba Espiritado. ...que es una palabra del castellano antiguo que está en desuso, ¿no? Y que, que significa de, de, de tan eh, cansado y de, y de tan flaco de fuerzas, solo le queda su espíritu. Y a nosotros nos parecía que estaba buenísima esa definición para espiritado. un momento... Espiritado. Espiritado. Ese es el primer disco, que salió ahí a los meses de la pandemia. Lo, lo empezamos a grabar en febrero, en marzo pasa todo lo que sabemos... Y entre medio, medio clandestinamente, medio en las aperturas, lo terminamos de grabar. Y nos pareció que Espiritado era un, un buen nombre, ¿no? Para definir ese momento. Y ahora que, que queríamos sacar un nuevo disco, decidimos seguir esa, esa búsqueda de, de, de palabras del castellano antiguo. Y cuando abrí el libro, la primera palabra que aparece es Allende. Con todo lo que. El, el, con toda la, la carga, el peso histórico que tiene la, la palabra, ¿no? Más allá del verbo, que significa. Estar del otro lado, no pertenecer, que también eh, considero que nos, nos define un poco como banda, como, como artistas, ¿no? Entonces, esa búsqueda que no terminamos, no somos ni pan-rock ni rock, o sea, para los punky somos demasiado alternativo, para los alternativos somos demasiado punky, para los rockers somos demasiado bueno, nunca terminamos de encajar. Pero a, a su vez... Allende es el es salvador, ¿no? Y representa también un momento histórico, social, político que, que nos parecía que estaba bueno también sí, justo recordar, a, ¿no? ayer estuvo la asunción del, de el, el fin de y, y fue bella llamativo. Más allá de las reservas que yo personalmente tengo sobre Boris, eh, igual es un cambio muy profundo, ¿no? Sí. Muy, tipo sí. muy joven, digamos, y, y el que estaba enfrente era de lo peorcito que había en el inodoro en ese momento. Exacto. Imagínense, ¿no? Eh, Dan contacto. ganas de creer, ¿no? Pero no, bueno, no, sí, seguro, tiene, seguro. Tiene, tenemos las reservas. Pero frente a, la, a lo que había en la otra parte, obviamente que claro, la, eh, la, la, la consulta es, es por qué sacar un disco, cómo, cómo viene esa estructura, cómo la armaron, porque hoy eh, que está eh, en, en tanta divergencia la cuestión del formato y de la posibilidad de, de grabar per se. ¿Por qué insistir en un disco, digamos? Eh, no en una canción, no en un simple, no en un video. ¿Por qué el, el disco y, y, y meterle porfía a eso del disco? De románticos. De, como vos decís, de, por, de porfiados, de románticos, de... de, de poder, poder hoy grabar, eh, sobre todo en Neuquén, ¿no? No, ¿no? Calculo que en el resto de las provincias pasa igual, más allá de Buenos Aires, Rosario, donde la industria está un poquito mejor, más allá de la pandemia, que que hizo su mecha en toda la industria, eh, eh, digo, acá, acá es muy difícil, ¿no? Sacar un libro, eh, poner en escena una obra de teatro, editar un, un disco, o cual, digo, cualquiera sea la expresión que uno quiere poner y mostrar, eh, es difícil. ¿no? Eh, entonces está, está bueno cuando, cuando se dan, se, se dan las, las cosas como para, para que eso suceda, eh, hay que apostar. ¿no? y nosotros insistimos en esto, ¿no? en, el, en, en que la gente de alguna manera in, eh, entienda que hay que apoyar como a, la, a lo que sucede en, en, en su territorio ¿no? a nivel artístico, que se dé la oportunidad, que no todo pasa por el mainstream, no todo pasa por, por las redes y que, que si no tenés mil likes no, no, no servís o, o no está bueno. Digo, nosotros insistimos en eso, ¿no? que nada, que suceden cosas interesantes como en el underground, no en esa cosa subterránea eh, Y que hay que darse la oportunidad, y si lo podemos hacer, hagámoslo ¿no? el, eh, O sea, ¿tienen formato físico? Todavía no, la idea estamos buscando ¿El anterior sí tenía? No, el anterior no, porque como ese se grabó en una urgencia que no sabíamos que iba a suceder eh, Nos gustan, nos encantan esas canciones, pero el sonido no terminó de... De conformarnos, ¿no? Sí representa ese momento histórico De tanta angustia, de tanta incertidumbre Que no sabíamos qué iba a pasar mañana eh, Y está ahí en, en todas las redes, en todas las plataformas Youtube, Spotify, lo pueden buscar Pero por... es un disco Es un disco, ¿no? No tiene formato físico pero ¿Rulo, y sale caro grabar un disco? ¿Es, es muy caro grabar un disco? Es, es, siempre, Digo, obviamente hoy... lo puede grabar siempre en... en... Hay como una horizontalización en cuanto a la llegada de la tecnología. Acá es más complicada, pero también es fácil acceder. ¿El tema es la plata? ¿Sigue siendo muy fuerte? Depende del sonido que, que busques. Digo, hoy cualquier pibe piba lo, lo puede grabar en su habitación con una plaquita de sonido, un micrófono más o menos. Digo, el... el, el... Sí, el trap es eso digamos. ¿no? el trap es eso te iba a decir el, el, no me salía el nombre elegante no es como ese paradigma del que, el, el que puede grabar con dos pesos ¿no? que, estás, que, que lo usaron esa, ese imaginario ah, hasta, sí, sí. hasta el hartazgo ¿no? eh, pero digo eso lo, se puede hacer lo cierto es que cuando también después de, de tantos años de estar en, en la escena empezás también a buscar cierto sonido ponerte más quisquilloso ¿no? a, a buscar cierta calidad que por ahí en la habitación no se encuentra, entonces sí, eh, ahí salís a la búsqueda de, de estudios y de equipos y obviamente que, que es caro pero no es inaccesible, digo, eh, digo, se, se, se puede costear, se, digo, también por eso los formatos han ido cambiando nosotros grabamos un disco ahora de cinco canciones porque es lo que podíamos también costear ¿no? hoy grabar un disco extenso de 13, 14, 15 canciones Primero que nadie escucha discos tan extensos y después que es muy caro. elegimos esos formatos pequeños más tipo EP para, para poder difundir lo, lo que hacemos. En el medio de todo eso también sos eh, psicólogo social y tenés ahí la carnadura de, ¿no? o, o por lo menos puedes ver estas comisuras ¿no? que por momentos se notan mucho, por otro momento como que la vamos piloteando. Este, ¿Hay una idea de qué nos ha dejado todo esto que nos va a dejar? Van a pasar 30 años y se van a seguir. ...haciendo documentales, libros, obras de teatro, películas... este, ...o también estamos ¿no? en esa transparencia... ...yo quisiera creer que es líquido pero a veces tan sólido... ...que no, no, no nos deja atravesar... ...digo por lo de las muertes comunes, por lo de la pandemia... ...y porque sé que caminás este, la calle y, y, y sabes, ¿no? Hay gente durmiendo en los cajeros... Sí. Este, lo ...que hablábamos de, de no sabemos en dónde termina el precio de los alimentos... 60 pesos un bondi, y a la vez uno se pregunta: Mirá, si se me rompe el auto, los Totalmente. dientes, digamos. Toda esa angustia, hoy, hoy ¿qué, ¿qué lectura nos, nos ayudas a hacer? Yo, digo, soy un pesimista, como al homofat soy un, un pesimista esperanzado, ¿no? Sé que, que, que estamos mal y que van a venir cosas peores, ¿no? Digo, la, la, la pandemia aparentemente eh, afloja y en todo el mundo. Empieza a haber cierto oxígeno, ¿no? lo, lo, los casos bajaron a un, a un nivel eh, por debajo del mínimo, ya no hay tantas muertes, La, las vacunas de alguna u otra manera ayudaron. Pero lo que, lo que, es, lo que el, como criatura humana vivimos, vivenciamos durante estos casi dos años de pandemia, de encierro, sobre todo ese primer año de encierro tan, tan fuerte, yo creo que se empieza a ver a partir de ahora. Y, y acá puntualmente en, en nuestra tierra en, digo, en Neuquén y en el resto de las provincias yo calculo lo, lo, lo veníamos hablando eh, que de acá a unos meses lo vamos a ver fuertemente no el aumento de, de, de ingresos a, a los servicios de salud mental el aumento de suicidios el aumento de trastornos ligados a, digo, a, a lo cotidiano no porque digo toda esa vida cotidiana que esa rutina que se interrumpió eh, y es, es encontrarnos en, en un adentro sin un afuera, con toda esa incertidumbre esa angustia existencial que, que nos cayó de repente aparentemente pudimos surfearla pudimos atravesarlo pero, pero no salimos indemnes de eso, ¿no? salimos muy lastimados muy golpeados y yo creo que se, se, van, se van a empezar a ver, es más en, si, si vos lees algunos algunas publicaciones de, de, de Europa, de, de, de otros lugares, ya vas viendo cómo el índice de ingresados en servicios de salud mental, de, de nuevos trastornos y de, y de complicaciones ligadas a la pandemia, se están viendo en un aumento tremendo, ¿no? Acá el, el, no se habla mucho, pero el, la tasa, el índice de suicidios entre adolescentes y personas de 35 o 40 años es enorme. Entonces... Qué Igual. tema el suicidio, ¿no? Porque eh, cuesta encontrar data, eh, la data sí. que hay también es como que se restringe, sí. a veces se ve de un punto de vista medio morboso, pues yo creo que también, yo imagino que un profesional que labura con esos temas de la salud también no es que eso lo puede publicar en un, como en un Instagram alegremente, digamos, ¿no? hay ahí. Hay, pero sí. también eh, hay, hay como, un, como una mirada, sobre todo por la... Calculo que habrá una vergüenza para denunciarlo, habrá. no sé qué. Sí, y sí, se. Sí. como los, los protocolos indican como esta. Digo, no, no comunicar no tanto, no informar tanto, también hay como un cierto miedo instalado a, la, a la, lo que le llaman las réplicas, ¿no? Cuando en, un, en una comunidad, en un entorno pequeño, sucede un, un, un suicidio. El miedo es que esa re que al, al correrse la voz, al informarse, haya réplicas, ¿no? Otros u otras compañeros, amigos, vínculos cercanos a esa persona imiten ese, esa acción, ¿no? Entonces es como muy, muy complejo lo, lo, lo que sucede en el, en el campo del, del suicidio. Lo que hay que hacer es, es vol volver al territorio, volver a ocupar las calles, volver a ocupar los barrios con actividades, ¿no? Digo, ¿cómo, ¿Cómo reconstruir el, el entramado vincular, social, comunitario? Bueno, y es, y es con cultura, es con deporte, es como vol volver a los espacios públicos, eh, volver a, a reencontrarnos con, con vínculos más saludables. Digo, desde ahí es, eh, me parece que pensando en acciones, en gestión política, en acciones políticas claro. de, de políticas públicas, ahí es donde se, se tiene que apostar fuerte. Más allá de toda la cuestión económica que nos atraviesa, como decías vos, que es un bondi 60 pesos, el kilo de pan no sé a cuánto se fue, más de no sé a cuánto. Sí, sí, sí la idea eh, que no pase los 500, viste de acá a dos bueno, meses, pero bueno. Eh, sí. con, digo, entonces, toda, toda esa, esa angustia de, de, de lo y económico... Lo que estamos hablando, no? Estamos hablando, viste, de... de, de, de nada, eh, se, se, se fue todo al, al, al carajo. Yo insisto en esto de, de la recuperación del espacio público a través de, de, de lo creativo, del deporte, digo, de esas cosas que cuando éramos pibes, ¿no? Cuando uno eh, llegaba al barrio, ¿no? Estaba hablando, no sé, en, en los 80, en los 90, ¿con qué te encontrabas? Y en el barrio estaba la canchita de fútbol con un tipo, ¿no? Con dos o tres eh, adultos responsables que te decían, bueno, vamos a jugar, vamos a armar el claro. equipo, vamos a hacer... O estaba la, el, el, el profe de guitarra que te decía Vengan, loco, vamos a tocar la guitarra Y, te, ¿no? y de alguna manera te iba conteniendo Y vos ibas armando un núcleo vincular un, un núcleo de amistad Que te permitía avanzar y crear la mañana no Porque si no... Lo que eh... pasa es que hoy no, no quiero extenderla mucho Pero hoy pienso que eso es, lo ocupa Minecraft ¿Viste? Sí O lo ocupa Netflix Es muy complejo ¿no? Los YouTubers, ¿no? Minecraft Digo, por eso es, es tan complejo por eso para mí eh, digo, la, la, la, la urgencia de políticas públicas fuertes en, en el sentido comunitario digo y ahí es donde todos digo tanto salud pública, educación digo to, todas las áreas de, de gobierno de alguna u otra manera me parece que tienen que, más allá de poder, todas las experiencias autogestivas que se dan en el territorio, con esa necesidad, esa urgencia también de ...de sobrevivir, ¿no? Porque acordémonos cómo eran esos 90... Yo la pasé bárbaro, no sé, no sé cuál es... Tu, tu torpe experiencia, yo estuve, la pasé... Che, la, la verdad te agradezco un montón... Nos, ...nos quedan miles de ventanas abiertas... ...me parece que el, el repaso aparte de... ...de verte incorregible y, y lo celebramos un montón... Eh, ...también el reencuentro, la charla que nos, que nos debíamos... ...y esto de... de la excusa del disco y la banda y, y los pibes que están ahí roqueándola, eh, en el medio de este naufragio también, ¿no? de, de, de del odio, el dolor y la, y la muerte y de repente estas luces no que aparecen ahí que, que sean canciones, no sé, sea un abrazo sea el reencuentro, pero están ahí, ¿no? que, que sí. va, no, nos van llevando ahí como... Totalmente eh, digo, soy un convencido ¿no? la, la, la, la vida siempre va a ser más, más prepotente que que la muerte, ¿no? y Vicente Citolema que lo conocemos, que ya ha estado varias veces en Cartago y que es de alguna manera mi, mi maestro, eh, él suele decir que solo viaja con los que están del lado de la vida ¿no? y yo me quedo con eso siempre, ¿no? subirme a, a cualquier proyecto con los que estamos del, del lado de la vida ¿no? Con los que pro, pro, desde la provocación, desde la acción, desde donde sea, pero desde el lado de la vida ¿no? así que con eso eh, elijo, elijo quedarme ¿Cómo anda Vicente? Y está. Está ahí eh, con algún, algunos problemillos no de, ¿no? de salud. No, no viaja. Está viendo ahí cómo se recupera. Eh, pero bueno, ahora en abril va, vamos a viajar a verlo, a estar con él, a entrevistarlo, porque estamos con los 20 años de Artepidol, que esa es otra puerta para hablar. Eh, y como él ha sido parte desde el primer día de Artepidol, vamos a, ya que él no puede viajar. Viajaremos nosotros a... ¿Están armando algo grande? Contanos ahí algún chiquito. Estamos armando, sí, sal, la idea es sacar a fin de año, antes de fin de año, el libro de Artepidol, el documental de Artepidol, eh, poner en escena una nueva obra de teatro y obviamente tener charlas y, y talleres por todos lados, por donde se pueda, en el marco de, lo, de los 20 años. Buenísimo, Rulo, muchas gracias. ¿eh? Gracias. Nosotros nos vamos a despedir eh, hasta la semana que viene, mirá, me dio todo el sol en la cara, no ha salido el sol por suerte. La semana que viene acá por nuestro canal con más cartago, cerramos ahora un repaso urgente del trabajo que estamos preparando sobre el conflicto en eh, Ucrania, esta operación militar rusa que ha puesto obviamente también un nuevo escenario. Este, ...a muy largo plazo de un mundo que termina y un mundo que empieza... ...indudablemente esto empezó a suceder después de la madrugada del 24 de febrero... ...hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartas. La acogida ilimitada de refugiados ucranianos en Europa sorprende al mundo... ...sobre todo a ciudadanos de países como Siria, Irak, Yemen, Libia y Afganistán que viviendo situaciones similares no pudieron refugiarse en países occidentales. Una muestra del racismo para muchos, de un occidente fascinado con su propio ombligo. Cualquiera puede entender ahora perfectamente cuál es la diferencia entre esos flujos de refugiados que hay ahora y las invasiones de jóvenes varones en edad militar y de origen musulmán que se han lanzado contra distintas fronteras de Europa en un intento de desestabilizarla y de colonizarla. Esta postura ha sido criticada no solo por los países de Asia Occidental o África, sino por los mismos políticos europeos. El pasado lunes Bruselas activó la norma europea de acogida limitada de refugiados. Por primera vez, las preguntas caen por su propio peso. ¿Por qué ahora se acoge a, a tantos refugiados de forma ilimitada? ¿Qué diferencia hay entre un muerto en el Mediterráneo y un muerto en las calles de Kiev. La respuesta es extremadamente cruel, porque ahora son rubios y con los ojos azules. Este llamado doble rasero ha dejado a miles o millones de personas en situaciones críticas, en países sumergidos en crisis, por los conflictos y las guerras fabricadas por el mismo Occidente. Tales como el apoyo y el suministro de armas a grupos armados y terroristas en Siria la intervención militar en Libia, la guerra saudí contra Yemen con las armas occidentales y los 20 años de invasión de Afganistán y la posterior caída del país a manos del grupo talibán. My God, They must be wondering what makes their humanitarian crisis so unimportant? Is it the color of their skin? Is it that, that they're not white? They're not European? That their problems come from a US gun or a US invasion? Is it that, that the decision to rob their country la parlamentaria europea cuestionó la poca atención a nivel político y mediático a las crisis humanitarias que viven países como Afganistán, donde dijo 5 millones de niños enfrentan la hambruna y una muerte agonizante.